Hola, vamos a ver el tema 7, que trata de la potencia en circuitos alimentados con fuentes sinusoidales, es decir, la potencia en régimen estacionario sinusoidal. Vamos a verlo a partir del de resumen del tema 7, que tienen al final de las transparencias, porque creo que es más conciso que verlo alrededor, o sea, con todas las transparencias desarrolladas. Entonces, yo voy a contar el resumen del tema 7, que van a ver qué es lo que dice el tema 7 más extenso ...en las transparencias. Eh, repito, nosotros tenemos un circuito... ...que está alimentado con fuentes inusitales... ...es decir, que para resolver ese circuito... ...para analizar ese circuito, lo que hacemos es pasarlo... ...al campo complejo, es decir pues pasamos las fuentes a sus fasores correspondientes, las impedancias las pasamos al campo complejo y resolveremos el circuito en el campo complejo. Es decir que si tenemos un circuito que está alimentado con fuentes sinusoidales y lo pasamos al campo complejo, las variables temporales tendrán asignadas un fasor. Entonces supongamos que, tengamos, que tenemos un dipolo en el régimen estacionario sinusoidal, por lo tanto si hemos pasado al campo complejo, pues la tensión en bornes de este dipolo será un fasor de tensión y la intensidad que circula por este dipolo será el fasor de intensidad. Ambos números complejos. Bien, entonces vamos a definir la potencia compleja por este dipolo, la potencia compleja de este dipolo. Y para poner el apellido a esta potencia, vamos a hacer lo mismo que hacemos en el tema 3. Es decir, si las referencias de la tensión y la intensidad sobre el dipolo coinciden, estaremos calculando la potencia absorbida. Y si no coinciden, estaremos calculando la potencia cedida. En este caso, la tensión va del terminal 1 al 1' y la intensidad del terminal 1 al 1'. Entonces, si eh, eh, eh, eh, calculamos la potencia de este dipolo, estaremos calculando la potencia absorbida, porque las referencias de tensión e intensidad coinciden. Entonces, vamos a definir la potencia compleja, es decir, un número complejo, que le vamos a llamar S con una rayita de abajo, y hemos dicho que para esas referencias es absorbida, como el producto del de fasor tensión, por el fasor intensidad conjugado. Es decir, la potencia, recuerden, en el tema 3 es la tensión por intensidad. Aquí también es tensión por intensidad, pero con un pequeño detalle. Es decir, aquí la potencia compleja, fíjense que tiene una raya debajo para indicar que es un número complejo, la potencia compleja es el producto de la tensión del fasor tensión por el fasor intensidad conjugado. Vale. Si la potencia compleja es un número complejo, como hemos dicho, pues tendrá una parte real y una parte imaginaria. En concreto, a la parte real de la potencia compleja se le llama potencia activa y a la parte imaginaria de la potencia compleja se le llama potencia reactiva, que se denotan a la potencia activa con la letra P y a la potencia reactiva con la letra Q. Es decir, que repito, la potencia compleja es un número complejo que tiene como parte real la potencia activa y como parte imaginaria la potencia reactiva. Si representamos este número complejo, potencia compleja, en el campo complejo, pues tiene la potencia activa, que es su proyección en el eje real, es esto de aquí. Y aquí, en el eje vertical, tendremos la potencia reactiva, que es la proyección en el eje vertical de la potencia compleja. Vale. Y entonces, pues podremos representar a través de un triángulo, ¿eh? que es la forma más fácil de representar esto de aquí, la forma más habitual de representar esto de aquí es representarlo mediante un triángulo. Tenemos aquí una cosa que vamos a llamar el triángulo de potencias. Es un triángulo que en la hipotenusa tiene la potencia compleja, en el cateto horizontal tiene la potencia activa y en el cateto vertical tiene la potencia reactiva. ¿Vale? Bien. Así como la potencia eh, eh, compleja, la S, es un número complejo que tendrá un módulo, que tendrá un módulo, que es la longitud de este vector, ese será su módulo, y un argumento, que es el ángulo que forma con el eje horizontal. ¿Vale? Hemos dicho una parte real y una parte imaginaria también. Bien, entonces, al módulo de la potencia compleja, al módulo de la potencia compleja, o sea, a la longitud de este vector de aquí, se le llama potencia aparente. Y se representa con la letra S, sin raya debajo, porque es un escalar. ¿no? Es un número real. ¿Vale? Que es el módulo de la potencia. Es el módulo de la potencia compleja. Y se le llama potencia aparente. El cateto horizontal, ya hemos dicho que se llama potencia activa, y el cateto vertical se llama potencia reactiva. ¿Vale? bien Ni la potencia aparente, ni la S, ni la potencia aparente, el módulo de este vector de aquí, ni la potencia reactiva, tiene significado físico. Repito, ni la potencia aparente ni la potencia reactiva tiene significado físico. Solo tiene significado físico la potencia activa, que es la potencia de la cual se extrae trabajo. La potencia activa es la potencia de la cual se extrae trabajo, pero si bien la potencia aparente y la potencia reactiva no tienen significado físico, sí se pueden medir, sí se pueden medir y por lo tanto se utilizan pues para relacionar las potencias y porque desde el punto de vista de la aplicación de las potencias resultan muy útiles, pero repito, no tienen significado físico. ¿Vale? Entonces, repito, triángulo de potencias, es un triángulo, rectángulo, es un triángulo rectángulo. Que en el cateto horizontal tiene la potencia activa En el cateto vertical tiene la potencia reactiva Y en la hipotenusa tiene la potencia la potencia aparente Y el ángulo este de aquí es el que forma el, La potencia compleja con el eje horizontal Que se suele llamar el ángulo phi ¿De acuerdo? Bien eh, Unidades A la potencia aparente a la potencia aparente, el módulo de este número complejo, que si se fijan tenemos que, hemos dicho que la potencia compleja era el producto de la tensión por la intensidad conjugada, si la tensión es un número complejo que tiene como módulo u y argumento phi u, y el fasor de intensidad tiene, es un número complejo que tiene como módulo i y argumento phi sub i si hallamos si hay, hay, el conjugado de ese número complejo tendrá como módulo i y como argumento menos phi sub I, es decir, el argumento de la intensidad pero cambiado de signo entonces, si multiplicamos esta tensión por esta intensidad, el módulo del producto es el producto de los módulos. Así que el módulo de S, que es la potencia aparente, será el módulo de la tensión por el módulo de, el módulo de la intensidad. ¿vale? Esa es la potencia aparente. El módulo de la tensión por el módulo de la intensidad. Y entonces, nosotros tendremos que el ángulo phi, este de aquí, el ángulo de phi, es el desfase entre la tensión y la intensidad que circula por ese dipolo. El ángulo phi este de aquí, fíjense que según esta expresión de aquí, según este cálculo que hemos hecho aquí, pues será el desfase que hay entre la tensión y la intensidad en bornes del dipolo. ¿Vale? Hemos dicho que el triángulo de potencias, que es este de aquí, es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo, es decir, este ángulo es de 90 grados. Si para definir totalmente un triángulo necesitamos tres de sus parámetros, de ese triángulo ya tenemos un parámetro que es fijo, que es que este ángulo son es 90 grados. Con lo cual, si conocemos dos parámetros de ese el triángulo, sabemos calcular cualquier cosa de ese triángulo, es decir, si yo sé el ángulo phi y la potencia activa, por pues ya sé cuánto vale la potencia aparente y sé cuánto vale la potencia reactiva, si sé cuánto vale P y cuánto vale S, sé cuánto vale el ángulo phi y sé cuánto vale el ángulo Q perdón, el, la potencia reactiva Q es decir, que lo sé todo ¿no? ¿Vale? ¿Unidades de estas tres potencias del triángulo de potencias? Muy fácil La potencia aparente, hemos dicho que es el producto de tensión por intensidad, tensión Voltios, intensidad, amperios. Así que las unidades de la potencia aparente del módulo de este número complejo son voltamperios. ¿m? Voltamperios, V mayúscula, A mayúscula. La potencia activa, la de eje horizontal, que es la potencia de la cual se extrae trabajo, pues tiene unidades de potencia, es decir, vatios. ¿M? Y la potencia reactiva, que al igual que la potencia aparente no tiene significado físico, pues es la parte imaginaria de la potencia compleja, entonces, sus unidades son los voltamperios reactivos, que se representan con una V, una A y una R minúsculas. ¿De acuerdo? Entonces, repito, la potencia aparente es tensión por intensidad, módulo de tensión por el módulo de intensidad. Por eso es importante poner rayas o no rayas en los números para distinguir si son números complejos, estamos hablando del módulo. Si no ponemos raya aquí abajo, estamos hablando del módulo de la potencia compleja, que es la potencia aparente. Y es el módulo de la tensión, fíjense que no tiene raya aquí, por el módulo de la intensidad, que no tiene raya ahí. ¿Vale? Si estamos ante un triángulo rectángulo, pues podemos relacionar cualquier parámetro de ese triángulo rectángulo pues a través de trigonometría básica o a través del teorema de Pitágoras. Entonces podemos decir que la potencia aparente es la raíz cuadrada de la, potencia cuadrón, la potencia, perdón, de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, aplicando Pitágoras. Podemos decir que P, la potencia activa, es la proyección horizontal de este, ángulo, de este vector de aquí, que será S por el coseno de este ángulo, que la proyección vertical que la potencia reactiva pues será S por el seno del ángulo. Y aquí tenemos dos expresiones muy habituales para calcular la potencia activa y la potencia reactiva. Es decir, la potencia activa que absorbe un dipolo es la tensión módulo por la intensidad módulo por el coseno del ángulo que forma tensión e intensidad. Y la potencia reactiva, la potencia reactiva que absorbe un dipolo, es la tensión por la intensidad en ese dipolo por el seno del ángulo que forma esa tensión y esa intensidad. vale Fíjense, módulo, módulo, módulo, módulo, no tienen rayas. ¿Mm? Repito, distingan entre que es un número complejo y que es un número real. La potencia activa es un número real, la potencia reactiva es un número real. Nunca verán P con raya de abajo ni Q con raya de abajo porque son números reales. La potencia aparente es el módulo de este número complejo y es un número real. Y en la potencia compleja es un número complejo. ¿Vale? Bueno, pues al igual, pues por, a través de relaciones trigonométricas, pues podemos decir que la tangente de este ángulo es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, es decir, Q partido por P, o que Q es eh, P tangente de phi, o que el coseno de este ángulo de aquí es cateto opuesto, perdón, cateto adyacente, que es P partido por la hipotenusa, que es S. ¿Eh? O sea que cualquier relación trigonométrica establecida en ese triángulo es válida. Y recuerden, si yo conozco dos cosas de ese triángulo, lo tengo absolutamente definido. O sea que cuando nos dan datos de potencia hay que ver qué dos cosas de ese triángulo conozco para determinar el resto. Es decir, si me dan la potencia, la potencia activa y me dan la potencia reactiva, pues ya sé cualquier cosa de este triángulo. Si me dan la potencia aparente y me dan la potencia activa ya tengo cualquier cosa de ese triángulo. Es decir, que hay que buscar dos parámetros de ese triángulo para poder dibujar el triángulo de potencias y determinar cualquier parámetro, cualquier otro factor de ese, de ese triángulo. Bien. En concreto, esto que hemos visto hasta ahora era para cualquier dipolo. Si estamos ante un dipolo pasivo, si estamos ante un dipolo pasivo, todo dipolo pasivo se puede representar a través de su impedancia. Es decir, podemos decir que este dipolo pasivo es equivalente a una impedancia que tiene, que será una impedancia compleja, que tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real es la R, la parte imaginaria es la reactancia, la X. Pues yo voy a calcular la expresión de la potencia compleja en bornes de este dipolo. ¿Vale? Y diré bueno, pues ya que eh, esto es una impedancia, por la ley de Ohm, diré que la tensión será la impedancia por la intensidad. Es decir, la impedancia que hemos dicho que es R más Jx por la intensidad. Y ahora calculo la potencia compleja absorbida por este dipolo. Y digo absorbida porque tensión de 1 a 1', intensidad de 1 a 1'. Así que si multiplico tensión por intensidad, tendré la potencia absorbida. Entonces, la potencia compleja absorbida por este dipolo será la tensión en borde del dipolo por la intensidad conjugada. Si hemos dicho que la tensión vale esto, pues lo pongo aquí, R más JX por la intensidad, que es lo que vale la tensión, por la intensidad conjugada. Y si recuerdan el anexo del tema 6, decíamos que un número complejo por su conjugado es igual al módulo al cuadrado. Fíjense que aquí pongo la intensidad al cuadrado sin raya, es el módulo al cuadrado. Entonces será R más JX por la intensidad al cuadrado. Y Entonces esto es un número complejo que tiene como parte real R por I al cuadrado y como parte imaginaria X por I al cuadrado. Y hemos dicho que la parte real de la potencia compleja es la potencia activa y que la parte imaginaria de la potencia compleja es la potencia reactiva. Así que podemos decir que la potencia activa que absorbe este dipolo pasivo, la potencia activa que absorbe este dipolo pasivo es su parte real por la intensidad al cuadrado, es decir, que de este dipolo solo absorbe potencia activa la parte real de la impedancia. Solo absorbe potencia activa la parte real de la impedancia y solo absorbe potencia reactiva, que será X por y al cuadrado, la parte imaginaria de la impedancia. Repito, si tenemos una impedancia, si tenemos una impedancia, solo absorbe potencia activa la parte real de la impedancia y solo absorbe potencia reactiva la parte imaginaria de la impedancia. Y esto es una pista muy útil para ver las potencias absorbidas por los elementos básicos que vamos a ver a continuación. Pero recuerden, si tenemos una impedancia, solo absorbe potencia activa su parte real y solo absorbe potencia reactiva su parte imaginaria. Bien. Esto que hemos escrito en forma de impedancia lo podemos escribir igualmente en forma de admitancia. Es decir, yo puedo, cualquier dipolo pasivo lo puedo representar a través de su admitancia. Y diré que la admitancia tenía una parte real que era la conductancia y una parte imaginaria que era la susceptancia. Entonces, si la potencia absorbida es tensión por intensidad conjugada, pues multiplico la tensión por esta expresión de aquí, que la obtengo a través de la ley y tengo que la Potencia compleja absorbida por este dipolo es un número complejo que tiene como parte real g por u al cuadrado y como parte imaginaria b por u al cuadrado. Y hemos dicho de una impedancia solo absorbe potencia activa la parte real de la impedancia, es decir, la parte real de la potencia es la potencia activa que absorbe ese dipolo y la parte imaginaria es la potencia reactiva que absorbe ese dipolo. Es decir, que de este dipolo de esta potencia de esta, de esta impedancia expresada a través de su admitancia, pues solo absorbe potencia activa la parte real y vale g por igual al cuadrado, es decir, la conductancia de esa admitancia por la tensión al cuadrado, y absorbe potencia reactiva, que es con signo menos la susceptancia por la tensión al cuadrado. Y estas expresiones las vamos a emplear para calcular pues, las potencias activas y reactivas absorbidas por nuestros elementos básicos. ¿no? Empezamos con el más fácil, que es la resistencia. Una resistencia tiene una impedancia que tiene una parte real R y una parte imaginaria cero, o expresada en términos de admitancia, tiene una parte real G y una admitancia, perdón, y una parte imaginaria cero. ¿Vale? Entonces, la potencia activa que asume una resistencia es la parte real de la impedancia por la intensidad al cuadrado, o la parte imaginaria de la admitancia por la tensión al cuadrado. En cualquier caso, R por I al cuadrado, G por U al cuadrado, cosa que ya conocíamos, y como G y R son mayores que cero y la intensidad y la tensión están elevadas al cuadrado, pues una. Resistencia siempre absorbe potencia activa. Siempre absorbe potencia activa. ¿Vale? Y nunca cede ni absorbe potencia reactiva. ¿Por qué? Porque no tiene parte imaginaria. Y si no tiene parte imaginaria, hemos dicho que de las impedancias, quien absorbe la, parte, la potencia reactiva la parte imaginaria, si no tiene parte imaginaria, ni absorbe ni cede potencia reactiva. Es decir, una resistencia siempre absorbe potencia activa, mayor que cero, y ni cede ni absorbe potencia reactiva. Para una bobina, esta será en términos de su impedancia, esto es en términos de impedancia, esto es en términos de su admitancia. Entonces, en este caso, ni la impedancia ni la admitancia tienen parte real, con lo cual la potencia activa que absorbe una bobina es siempre cero, es siempre cero, no tiene parte real, entonces no absorbe potencia activa, y absorbe potencia reactiva, y absorbe potencia reactiva, que en términos de, de impedancia es x por y al cuadrado y en términos, en términos de, de conductancia es... Omega por L por I al cuadrado en términos de impedancia y en términos de admitancia es 1 partido por omega L por U al cuadrado. ¿Mm? Tanto I como U están elevados al cuadrado, omega es mayor que 0, L es mayor que 0, con lo cual una bobina siempre absorbe potencia activa, perdón, reactiva. Hemos dicho que ni cede ni absorbe potencia activa y siempre absorbe potencia reactiva. Para un condensador, pues la impedancia es esta de aquí, o su sea, admitancia es esta de aquí, ¿vale? En cualquier caso, ni la admitancia ni la impedancia tienen parte real. Con lo cual, sabemos que un condensador ni va a absorber ni va a ceder potencia activa, porque ni su impedancia ni su admitancia tienen parte real. Y la parte imaginaria, la parte imaginaria que va a ser la encargada de absorber la potencia reactiva, pues en el caso de que trabajemos en términos de impedancias, va a ser 1 partido por omega c por i al cuadrado con signo menos. Y en el caso de que, que trabajemos con, conductancias, con impedancias, con perdón, con eh, admitancias será menos omega por c por u al cuadrado y mayor que cero, perdón, i elevado al cuadrado u elevado al cuadrado siempre mayor que 0 omega mayor que 0 c mayor que 0 aquí tenemos un signo menos, con lo cual la potencia reactiva que absorbe un condensador siempre va a ser menor que cero ¿Eh? en resumen, una resistencia absorbe potencia activa y ni cede ni absorbe potencia reactiva una bobina ni cede ni absorbe potencia activa y siempre absorbe potencia reactiva y un condensador ni cede ni absorbe potencia activa y siempre cede potencia reactiva. ¿Vale? Bien, entonces eh, hay un concepto muy relacionado con el triángulo de potencias ¿m? y que surge a partir de ese triángulo de potencias. Entonces decimos que se llama factor de potencia, se llama factor de potencia a el ángulo que forma la potencia activa y la potencia aparente. Y en concreto el factor de potencia Es el coseno de ese ángulo El factor de potencia que se representa con estas iniciales Es el coseno del ángulo phi El coseno del ángulo phi Que es la relación entre la potencia activa Y la potencia aparente Es la relación entre la potencia activa Y la potencia aparente ¿Vale? Repito, coseno de phi Es el coseno del ángulo este del triángulo de potencias Es el factor de potencia Y es la relación entre la potencia activa Y la potencia aparente en general, en los dipolos, siempre es más pequeña la potencia activa que la potencia aparente. ¿Eh? Repito, en los dipolos siempre es menor la potencia activa que la potencia aparente. En concreto, en concreto, si el dipolo es pasivo, si el dipolo es pasivo, recuerden que decíamos anteriormente que el ángulo phi es el desfase entre tensión e intensidad. Y si el dipolo es pasivo, recuerden que decíamos que el desfase entre tensión y e la intensidad es el argumento de la impedancia. O sea que si el dipolo es pasivo, el coseno de phi, este ángulo phi es justo el argumento de la impedancia. ¿No? Recuerden, vuelvo a repetir, en un dipolo pasivo, el desfase entre la tensión y la intensidad siempre es el argumento de la impedancia que representa ese dipolo pasivo. ¿No? Bien, el factor de potencia es importante, es un concepto importante que vamos a emplear mucho y vamos a aplicar mucho porque tiene una gran importancia en circuitos alimentados con fuentes sinusoidales. Bien.